no están con nosotros. Señores, lo que ha producido como reacción el tema de las encuestas, necesariamente lo que me da es pena. Primero, un proceso que ha concitado la atención de un candidato que surgió como una efervescencia, me refiero al del PRM, producto de la, de la salida de Leonel Fernández en octubre, por lo que le hicieron y las recurrentes y respeto al líder de ese partido, y posterior acuerdo parcial de candidaturas municipales congresuales, la Fuerza del Pueblo, el gobierno quien ha tratado y ha pagado muy caro los errores y los abusos y atropellos que cometió contra su líder, que lo empujaron a salir del, poder del partido por dignidad y respeto a sí mismo. Leonel Fernández se consolida como el único candidato con experiencia y capacidad para afrontar crisis en este país. Si el pueblo sigue la alegoría de que el que hace, del que da, y no identifica que un candidato en un país donde se respeten las leyes y hayan ciudadanos conscientes no hace lo que está haciendo el candidato oficialista. Si aquí se cumpliera la ley, si aquí la sociedad se empantalonara y pusiera freno a esos abusos del uso de los recursos del Estado. Y que yo he dicho en reiteradas ocasiones que es insólito que el gobierno transfiriera sus acciones de gobierno para que solamente se vean las acciones de un candidato que en la vida política de este país y ciudadana nadie conoció a ese señor que no fuera tras la sombra y el amparo de ser siempre el lugar teniente de Danilo Medina desde cuando era ministro y ahí hizo su riqueza porque no tiene preparación ni formación ni historial comercial que no haya sido el que le permitieran ser suplidor del Estado de computadoras y iniciara su proceso de riqueza en base al Estado. Eso es lo que ustedes quieren como gobierno. A mí me da más que pena. Leonel Fernández, tres veces presidente, al salir y entregar el poder o la, como candidato a Danilo Medina, demostró su decencia y su experiencia. Pero ¿qué resulta? Todo este costo que ha tenido este candidato, que no es más, que no es el candidato, porque él es... La configuración de la candidatura permanente del propio Danilo Medina en el país nunca ha dejado de aspirar y es una aspiración del, del candidato real que es el presidente en cuerpo ajeno. Tú dijiste algo, Carolina, y que no lo ha notado el propio partido de la liberación dominicana en sus bases, parece ser puso a correr los delfines ellos lo han y notado sin, Francis no lo están apoyando y sin y sin primarias internas se basaron en las encuestas es decir que han manipulado toda su vida las encuestas y no voy a hablar de encuestadoras sino de que ellos han utilizado las encuestas para hacerle creer a la gente que esa es la voluntad de un pueblo cuando a ninguno de nosotros se nos ha encuestado. ¿Tú te has fijado? Eso lo están trabajando y que, que viene subiendo, ya va en un 41. Mira una cosa, no es posible que esa cosa haya alcanzado más allá de las dádivas que ha dado. Y que Leonel Fernández lo sigue demostrando, su capacidad y su inteligencia política. Luis Abinader ha caído en la trampa de ese juego. Bueno, Francisco Javier dijo, y ellos son ellos son, ¿cómo es? aliados, lo dijo, y al otro día le tiran esa. Y no se dan cuenta que la vertiginosa y creciente popularidad de Lionel a lo interno del PLD, la propia encuestadora dice que hay un 35% de personas que votaría por Lionel en el PLD, sí. se contradicen pero ni el mismo que la hizo creyó en la encuesta porque él había advertido un mes y medio antes que aquí la República Dominicana las encuestas por vía telefónica no existen y ahora se despacha y entregó a través de Alicia Ortega que son un grupo del grupo Vicini que manipula y no le perdonan y no quieren a Leonel por ningún lado, pero mucho menos a, a Luis que es quien le ha rechazado su candidato a vicepresidente y se la están cobrando cara a Luis, lo convirtieron en que está bajando 13 puntos y a Leónel le quitaron 9. Una cosa de locos. Y a su candidato le subieron 10. Y eso tiene sentido. Entonces, yo le pregunto, ¿en qué no estamos, en, ¿de qué nos estamos ocupando? en las dádivas, en lo que está dando, que el propio Martínez Pozo, que es una bocina, dijo que no cree, que no sabe que, que, cómo es que van a, a alcanzar poder a base papeleta. Francis, son tan fuertes, hay un segundito. Ahí hay un, en el, en el chat del grupo de nosotros, de los sí. conductores, hay un video de lo que estaba pasando en Santiago después del toque ustedes, de queda, que de que queda que en fue. Santiago anoche. Tenía Exacto. que mandarlo. Está ahí puesto, yo lo puse en el, en el grupo, ojalá que lo pongan. Pausa. señores, esto no es juego, es el país que está en juego y la economía y nuestra existencia como nación. Eso no es posible, que se juegue y que el pueblo siga dejando a ah, nosotros son los políticos, pongámonos en esto y vayamos a votar el, el 5 de julio. Transformemos el curso de esta historia que nos han querido plantear. que ahí es lo que hay en negocio. Aquí tenemos que ponernos la, los pantalones. No se puede jugar con eso. Solamente le digo eso y ya la propia Junta desmintió a la encuestadora que haya entregado tal información y se devela que a base de, de encuestas creen que pueden alcanzar y subir y bajar a quien quiera. No van a poder contener la hemorragia, no hay torniquete que pare la hemorragia del PLD a la fuerza del pueblo. Lo dicen las juramentaciones. Pero también tenían que frenar al que dice que estaba ganado, que Luis Abinader con ese triunfalismo y en los perremeístas no oyen a nadie. que tú te ríes? El triunfalismo <risa> se lo están llevando entre las patas de los caballos de las encuestas. Yo se lo digo a Fulvio, no se están con el tema. Entonces, le van a comer los caramelos. Yo quería decirle eso para el tema de las encuestas. Por otro lado, ¿saben ustedes que a raíz de la pandemia, y de las medidas a utilizar. Me preocupa, aunque ya hemos dicho y hemos puesto nuestro punto de vista referente al nuevo orden en la justicia, voy a hablar a los abogados y a la gente que tiene casos pendientes en justicia. Yo ayer le preguntaba a un grupo de abogados en el grupo de maestrantes ¿tendríamos que cambiar la configuración de las oficinas y tener un salón de audiencias cada oficina para como lo están proyectando en la judicatura con las audiencias virtuales, aunque nos dan la opción de si aceptamos o no lo virtual. Parece ser que el emplazamiento por una demanda nueva tengo que decirle al emplazado que lo estaríamos haciendo por una audiencia virtual y que nos indique en su contestación si estaría de acuerdo en que la llevemos virtual y acogernos al nuevo orden por el COVID. Esto va a traer como consecuencia el desplazamiento del profesional del derecho, Creo que va a incrementar el cúmulo de casos y va a reducir la satisfacción del que persigue que la justicia le haga justicia. Porque aparte tenemos que observar el procedimiento mismo que la ley indica y ahora agregarlo a un procedimiento donde no todos los abogados están conectados con la telemática o con el manejo de la web. Para mí no es un problema. Tanto bueno, vengo aquí como me voy a mi casa. Van a tener que actualizarse. Pero ya todo va a ser. Mientras así. eso sucede, mientras eso sucede, no ha debido de ser así porque deben de pensar que quienes promueven el sistema son los abogados y hay muchos abogados que no es el caso nuestro, que no tienen oficina y que viven del palacio de justicia. Bueno. Y que también realizan una buena labor. Lo único que no tienen la la, la infraestructura, porque actúan en favor de las personas, se ganan su sustento. Pero ya había criticado que la, el, el Consejo del Poder Judicial, en lo que menos pensó, porque no se menciona en ningún lado, es en la relación con los abogados y las, y las partes. Está bien estructurado ellos y los abogados para cuándo. Bien. Bye. Bueno, Ahí qué está. terrible. Ahí está. Muchísimas gracias, Francis Rodríguez. Vamos nosotros a una breve pausa. Continuamos con más. No se despegue de su pantalla de mañana. Sí. Va a una brevísima pausa. Que ahora vamos a hablar de la encuesta. Vamos a ver. Sí, vamos sí. a de la, a ver, la yo, encuesta yo, ahora, de la real encuesta. ¿Y cuál es la real? ¿Cuál será?